Otra enfermedad que tiene una neurodegenerativa que tiene una prevalencia alta en población adulta en nuestro país, no voy a retroceder a los gráficos, pero en los gráficos iniciales ahí estaba, es el Parkinson, que es lo que se califica como un trastorno de tipo motor. ¿ya? Entonces, va esto, algunos aspectos es que vamos a ver del Parkinson, nuevamente videos de YouTube. ya Y... ¿Y qué se caracteriza? La característica principal del Parkinson es que hay muerte de una, de, por muerte de unas eh, neuronas que están ubicadas en una zona del cerebro que se llama la sustancia negra, que son neuronas dopaminérgicas, es decir, que liberan dopamina. Es la muerte de esta población que proyecta a otra zona del cerebro que tiene que ver con el control motor, que se llaman los ganglios basales en particular, algo que, bueno, en, en humano se llama putamen y núcleo caudado, pero eso en general, en anatomía, se llama el cuerpo estriado. ¿ya? Eh, ¿Dónde está la sustancia negra? A, a la altura del cerebro medio. ¿ya? Este es un paciente normal y se llama sustancia negra porque esas células que producen dopamina tienen también melamina. Ah, no, melanina, <ríe> melamina es la madera. ¿ya? Melanina, <ríe> melanina. Melanina, claro, y que es un pigmento de color oscuro. Y ahí, ahí pueden ver claramente la sustancia negra. Allá, es bilateral, digamos, está este núcleo acá y este núcleo acá. Y en un paciente eh, muerto por Alzheimer, ven claramente que hay una disminución por muerte de esos cuerpos neuronales que están ahí que proyectan al cuerpo estriado, que tiene que ver con el control del movimiento. Esto es un circuito muy complicado, no, lo vamos, no hay tiempo para explicarlo, pero básicamente la sustancia negra eh, llega uh, acá al cuerpo estriado, que sería en el en humano, se llama en los núcleos caudado y putamen, <coughs> y eso modula todo este otro circuito que es muy eh, complicado, que es el, el circuito de control del movimiento. ¿Ya? Entonces esto no es una clase de neurociencia en control del movimiento, sino que nos vamos a centrar en el, qué es lo que pasa cuando mueren esta, estas conexiones. Entonces, a nivel... Eh, hay ciertos síntomas eh, súper a nivel motor. Uno es un tremor de las eh, extremidades anteriores a 4 o 5 Hz en reposo. La bradequinesia, que es la dificultad de iniciar el movimiento. Y la eh, rigidez. ¿ya? También la eh, pérdida de reflejos posturales, es decir, la gente que tiene Parkinson no puede mantener una postura erguida, por ejemplo. Tienden a estar encorvados a niveles ya más avanzados de enfermedad de Parkinson, se puede producir depresión, e inclusive demencia. ¿ya? Entonces, lo que muestra este video aquí es un, este tremor de 5 Hz en estado de reposo. ¿ya? Lo interesante de eso es que si la persona mueve la mano para tomar algo, mientras la mueve, cuando ejecuta el movimiento, no, se, se desaparece este tremor pero una vez que la pone en reposo vuelve el trémor. O es sea, algo interesante ¿no? eh, lo otro es la bradicinesia la dificultad de parkinson's that will show a graded, sí, este video lo pueden ver unified parkinson's la clínica the UPDRS. y te permite ver acerca de lo right, a de los distintas escalas uh, on la one given el As mentioned, rigidity y también is aquí, la rigidez is, del miembro como so una persona, the puede supone no, uh, el movimiento esta está rigidez y eso genera una inmovilidad. Y lo otro, hay una marcha característica de las personas que tienen Parkinson. Este médico no, no es enfermo de Parkinson, que aquí va a hacer una demostración de cómo es el caminar, cómo es la marcha de un enfermo de, de de Parkinson. Entonces, primero está resaltando que se pierde este reflejo postural erguido ¿ya? Y, si, y, si, y se presenta esta inclinación. Y lo otro, la marcha típica es a través de estos pequeños pasos y también está imitando el temblor en las manos de 5 gestos como pueden ver ahí. Entonces, Esas son las características principales eh, a nivel clínico de cuando uno puede eh, ver un enfermo de de, de Parkinson eh, aquí se necesita hacer una pequeña nota anatómica respecto a las vías dopaminérgicas del cerebro hay eh, varios núcleos que son dopaminérgicos cuyo neurotransmisor es dopamina aquí está la sustancia negra pars compacta que es el nombre anatómico de ese núcleo que proyecta, que, que está en rojo que se llama la vía nigroestriatal, que proyecta al estriado o al caudado putamen en el caso humano, ¿ya? Y, y aquí está el, el, el área ventral tegmental, o BTA, que eh, esta proyecta más a la corteza eh, prefrontal, también proyecta al hipocampo y otras zonas, y hay una parte también del BTA que proyecta al núcleo sacumbens que está involucrado en la adicción, por ejemplo, eso es muy importante, entonces la dopamina tiene que ver con procesos cognitivos superiores porque proyecta la corteza prefrontal, en el caso del BTA. En el caso de la sustancia negra, PARS compacta, proyecta el cuerpo estriado y tiene que ver precisamente con el control del movimiento. Esto es netamente para ver que en el modelo experimental el cuerpo estriado no es exactamente igual, digamos como un solo bloque, ¿ya? que se llama el cuerpo estriado. Netamente para mostrar. Y la característica principal de tipo neuropatológico es que en las neuronas dopaminérgicas aparece una acumulación de una proteína que se llama la alfa-sinucleína en estas agrupaciones que se es, denominan los cuerpos de Louis. ¿ya? A ver. Y el señor Louis, curiosamente, formó parte de que el que describió esta patología de Louis, que está ahí el señor Louis, Resulta que pertenecía en la historia al mismo grupo que el señor, el señor Alois Alzheimer. Este es el señor Alois Alzheimer. ¿ya? Y aquí había mucha gente que trabajaba con el señor Alois Alzheimer. Resulta que él se dedicó a estudiar precisamente esta otra patología. Eh, esto eran anatomistas del cerebro. Estudian el, los cerebros de pacientes ya muertos y, y podían describir... Eh, eh, muy temprano en la historia de la neurociencia, en 1910, eh, la, la neuropatología específica asociada a un cierto cuadro clínico eh, en el enfermo de Parkinson. Eh, en el caso de, eh, de la enfermedad de Parkinson, la historia es mucho más complicada que en el Alzheimer. En general, eh, a los genes que están involucrados con el Alzheimer lo agrupamos todo en lo que se llama los genes de tipo PARK que son una zona de, de genes putativos o sea que podrían estar o no involucrados en el Parkinson y si uno quiere estudiar las vías metabólicas del Parkinson la cosa se pone muy complicada como pueden ver acá Esto, este es un mapa que está en este sitio web muy interesante para los que les gusta la biología celular que uno puede ver cada uno de los genes que están involucrados en el Parkinson y cómo afecta una vía metabólica u otra. Entonces, esto es interactivo, así como el sitio web que vimos de, de datos epidemiológicos. Me puede ampliar aquí y ver cómo está, por ejemplo, la actividad de esta enzima que está acá, eh, que es importante para el Parkinson, cómo está usada al microtúbulo en transporte, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy complicado, es una zona... Si uno quiere realmente estudiar el Parkinson, se, habitualmente la gente se eh, dedica a estudiar una característica en particular de todo este mapa de posibles cosas que pueden estar afectadas en la enfermedad de Parkinson en estas neuronas dopaminérgicas. Entonces, eh, estos eh, tipos de genes, hay algunos, hay algunos que son muy importantes como... Los genes que tienen que ver con la alfa sinucleína, la acumulación y formación de estos llamados cuerpos de LUI, que es una característica principal de la enfermedad de Parkinson. Vamos a saltar eso. Acá hay otra proteína que tiene, está involucrada en la producción de alfa sinucleína, la cual a su vez puede afectar, eh, puede formar estos ovillos, cuerpos de LUI al interior del organismo y también, al igual que los, la proteína tau puede afectar la polimerización de los del citoesqueleto a nivel del interior del, de la célula ¿ya? y tiene múltiples efectos aquí no los vamos a ver en, en detalle pero eh, eh, también eh, al igual que el Alzheimer se forman estas acumulaciones de manera gradual en los cuerpos de para la formación de estos cuerpos de Lewy aquí también nuevas imágenes un poco para mostrar en neuronas reales cómo se van formando estos cuerpos de lube, pero en los últimos tres años yo diría hay algo eh, que ha surgido como eh, muy interesante, ¿ya? y esto es un tema que les va a interesar a ustedes, que algunos postulan que tal vez el origen del Parkinson sea de tipo intestinal relacionado con algo muy importante que es la alimentación. ¿no? Ustedes saben que eh, en nuestro intestino tenemos lo que podemos llamar una flora intestinal o una microbiota particular, que producto de que nuestro consumo de alimentos eh, procesados, ¿ya? Y la carga de, de bacterias que tienen los alimentos procesados es muy baja, o porque son pasteurizados, porque son higienizados, porque no vienen, eh, y, y entonces... Eh, el procesamiento de los alimentos lo que genera es una disminución de la carga de bacterias naturales en el ambiente. ¿ya? Por eso tal vez no, eh, nuestra abuelita era muy sabia, decían, eh, eh, decían que los niños, eh, bueno, que los niños jueguen en la tierra y se metan las manos en la boca, que se enferman porque así lo hace más resistente a la enfermedad. Y eso es cierto, ¿ya? porque una, una alimentación... Eh, con bacterias del ambiente, lo que va a generar acá es una microbiota a nivel intestinal, ¿ya? que lo que hace en general es estimular el sistema inmune. Entonces, eh, consumir eh, organismos del ambiente es una especie como de vacuna, ¿ya? Que, eh, de vacunación lenta, ¿ya? Y, y eso genera eh, una respuesta inmune más fuerte en el organismo. Entonces, algunas personas están postulando que el eh, eh, producto que en los tiempos modernos tenemos una microbiota más reducida por los alimentos procesados. Que, que el, yo quiero hacer aquí eh, eh, una distinción. Alimento procesado no es que el procesamiento por sí mismo sea malo, no es que le agregue sustancias raras, sino más bien el problema es que le quita sustancias. Por ejemplo, unos espárragos comprados en la feria, o un espárrago en la lata, no tiene la misma carga de bacterias, ¿ya? A pesar de que los cosamos, digamos, para comerlo, eh, lo, el de la, de la lata viene pasteurizado, o sea, está hecho en un proceso de alta temperatura que elimina cualquier bacteria. El espárrago de la feria no pasa lo mismo, ¿ya? Eh, porque hay bacterias que no se mueren con 100 grados. Entonces, eh, a eso me refiero con procesamiento, no es una cosa maligna que le ponen cosas, no, sino que simplemente disminuye la cantidad de micro, microbiota. Entonces, esta microbiota necesita ser a, alimentada con, con nuevos organismos que colonicen, que compiten con la otra, que una como zoología de esta microbiota. Pero bueno, el producto de, de esta disminución de microbiota puede generarse una, eh, con más frecuencia de respuesta de tipo inflamatoria acá, para organismos que de repente consumimos y como no nos hemos expuesto a esos organismos, no tenemos una, un desarrollo de una respuesta inmune adecuada. Y bueno, eh, lo que postula este modelo, y esto se es ha probado en, eh, en modelos animales, ¿ya? que tal vez eh, producto de la reacción inmunológica deficiente de nuestro intestino, se puede generar eh, una, una producción de esta de esta proteína malformada que es la alfa-sinucleína a nivel intestinal y como hay un sistema de transporte obviamente de, de nutrientes a partir de la microvelocidad del intestino y esto viaja eventualmente al cerebro, eh, algunos piensan, y esto es una hipótesis o una más, de que se podría producir una colonización inicial de alfa-sinucleína a nivel cerebral y esto podría generar mecanismos por los cuales este efecto se potencia. Todo esto está, podría, podría, porque son una hipótesis, netamente. Se ha hecho en los experimentos, se ha encontrado que efectivamente a nivel de la vellosidad intestinal hay de esta alfa sinucleína mal formada, y, pero todo lo demás es especulación, no sabemos todavía, se está estudiando. Y esto es relativamente reciente. Respecto al tratamiento, bueno, como va a producir eh, el parque su muerte de neuronas dopaminérgicas, eh, lo que el tratamiento habitual es con eh, la droga que se llama L-Dopa, que es un precursor en la síntesis de la dopamina. Aquí está la vía metabólica. Entonces, se toman la, pacientes toman L-Dopa y ayuda a que se produzca mayor dopamina, porque está en la, sin, en la vía de la síntesis de estas monoaminas, ¿ya? que comparten una ruta metabólica común. Ese es el tratamiento número uno, farmacológico, la ingesta de L-Dopa. Bueno,. Eh, Vamos a saltar eso. Pero hoy por hoy está de moda un tratamiento mucho más avanzado, que es que en toda esta estructura del los ganglios basales al final tiene que ver con mandar comando a la corteza motora, ¿ya? para iniciar el movimiento, básicamente, que es el, el problema del Parkinson. Pero bueno, alguien se hizo la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo me salto todo esto? Todo esto que está funcionando mal, producto de, eh, del Parkinson. Entonces resulta que hoy por hoy algo que se está haciendo en Chile, digamos, aquí no producimos la tecnología, pero la cirugía se hace, no está cubierta por el sistema público, eh, cuesta como 20 millones la cirugía <coughs> en el sector privado, que consiste en que, bueno, dado que eh, uno de los núcleos que tiene que ver con el control, que se llama el núcleo subtalámico, eh, está recibiendo malas señales de los ganglios basales producto de esta falta de dopamina, bueno, saltémonos los ganglios basales y estimulémonos directamente y para eso la misma tecnología del marcapaso pero a nivel cerebral se inserta un electro que estimula directamente esa zona ¿no? se tiene que calibrar qué sé yo se pasa el electro de manera subcutánea a unos receptores eh, esta funciona con eh, Bluetooth ya <risa> no con Wi-Fi con Bluetooth y eh, se puede controlar eso y resulta que eh, bueno es un esquema más o menos cómo nos saltamos toda esta parte de acá de los ganglios basales que están afectados por la dopamina que no está funcionando, y llegamos al núcleo subtalámico, finalmente, que es el que lleva el comando, finalmente, de vuelta a la corteza motora para que se inicie el movimiento. Entonces, todo esto está funcionando mal en el caso del Parkinson, pero con la estimulación nos vamos a saltar eso. Y aquí tiene un video muy interesante Hoy de una persona de que tiene un implante. 2010. ¿Ya? y está su implante funcionando y está caminando aquí mostrando que camina normal ¿ya? entonces ahora lo que va a hacer es demostración. Aquí, él lleva el control remoto ¿ya? y que el receptor de eso está a nivel aquí del hombro y lo va a apagar entonces, está ahí para mandar el, el, el comando está mostrando que no tiene el trémor ¿Ya? y By lo va a apagar, control, y tiene un mecanismo de seguridad como que tiene que apagarlo tres veces, no es como la DBS. tele, ¿ya? entonces lo apaga tres veces y van, van a ver lo que pasa ahora. The first two attempts to push the correct button failed, but the third attempt worked. The is now off. Entonces sonó un pitito y dice que ahora se apagó el estimulador. Seconds, y ve que ahora volvió al tremor este en reposo. Y lo interesante que, que mano, decíamos un rato, él puede mover un poco los, los, los brazos y no hay tremor, pero cuando se detiene, Otro vuelve el tremor. Es la de caminar Entonces, vuelve a caminar de manera anormal. Termina, mi cuerpo uh -huh. es fuerte y uh -huh. me deshubro entonces está mostrando que está caminando de manera normal Dice que no se a agarrar una taza de café mientras apaga el estimulador. Bueno, ahora está tratando de ponerse los lente de vuelta. <ríe> Muy difícil. Y ahora lo va a prender de nuevo. Eso tenía un poco de dificultad para hacer en la operación de, de, de volver a prenderlo, ¿eh? se fijan. Quiero poner el IPG ahora, pero necesito ponerlo en mi mano derecha. Mi mano derecha estaría bangando contra mi chest demasiado. Dice que le movía demasiado la mano, no podía. Hacer. Entonces, sonó el pitito el y virtualmente desaparece. Fíjense que recupera una postura más erguida, fíjense y desapareció un poco. Piense que no lo apaga muy check, fre muy frecuentemente. Yeah. Thank God I live in a time for this kind of technology. Y el da la gracias que vive en un tiempo que está disponible este tipo de tecnología.